Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel en un gameplay nuevamente, muy navideño. Es que este juego además me recuerda a los niños ratas, ¿no? Entonces me recuerda. Sí, tiene. tiene un, a mí me recuerda a los niños ratas a, a, a los Johnny's, a la rata, pobre, pobre rata. Se me murió la rata, eso sí, eso, eso, eso, eso, eh, eso sí fue un palo gordo. Pero bueno, de todas maneras nunca quise tener las ratas, así que un poco. Este claro. corazón, mira, de puta madre, ahí. Bien, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. No, no bueno. Perfecto. Bien, bueno, tenemos aquí a unos cuantos umpadumpas trabajando. A ¿Sí? ver, podemos llevarlo a esto. Esto, no lo podemos llevar. ¿Sí? Esto también sí no lo podemos llevar. Y esto también, pero esto, ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿También? ¿Sí? Ahí está. Lurie. Aquí viene el Bueno, pues se acabó. Eh, se acabó ya aquí. A ver qué estáis haciendo aquí todos, ustedes Usted Voy a destruir esta casa. Oh. Uh, uh, is ese me ha dado, ese me ha dado y... Claro. Y encima de todo con la yeah. sí, sí, hay que coger. Yeah. Aquí voy a encender a Papá Noel. Aquí que me llevo unos cuantos muebles. Bah, me he cargado a Papá Noel. A toma por su Papá Noel. Pero, ¿Hay gente o no hay gente? Parece que nadie ni nada, ¿no? a ver, sí, muy bien, pero.. Ahora sí. yeah Sí, pero por aquí hay un enano por ahí. Un enano coñón por ahí. Sí, está por ahí. tiempo por el tiempo que va a venir. Mira. Aquí tengo, aquí tengo a mis enanos coñones. ah hijo de puta. Lo han conseguido. Bueno, hace tiempo que no jugábamos a este juego, hace tiempo que no echábamos una partidita a este juego y este juego ya viene con una, ya tiene que estar a punto de salir a la segunda parte. Este juego Brain Memory, que es un juego por cierto chino. Aquí vais a ver el, el potencial de los videojuegos chinos, porque esto es un juego chino. que igual y de dificultad ni hablemos ¿eh? este, este juego también es difícil ya lo vais a ver por lo pronto para hacer este juego, oh, shit, un juego que se supone que Sí, ya he recogido esto también todo esto me lo quiero yo si os queréis ahí mierda mierda de los a ver, a ver, es difícil pero tampoco he cometido un error ahí he cometido una, es, es más difícil Ah, no, oh, vale, Por no tanto por esto Que parece... una quería... Pero... Te que oye... Te recargas en un momento... Así que vamos a ir a por fin. So ahora ahora, ahora, no no no no no no me ha no no me ha dejado. no este no lo no a no que no ¿eh? Le no y no y no no no no no Dale, ya vamos. ahora, ahora. Perfecto, perfecto. Ahora tiene que salir uno grande, seguro, seguro que sale uh, They're finally down, but how do I get out of here? ¿A dónde me va a llevar a esto ahora? The murals on the wall must be connected to these symbols on the ground. Vale, vale, vale, vale. Lo cierto es que a partir de ahora decidí eh, cortar el vídeo, eh, bueno, no ahora mismo, ahora mismo no, porque como veis estoy ya consiguiendo iluminar algunas de las paredes, pero me he quedado ahí pensando, bueno, es una, son las dos, son las tres, y como que vaya liada ¿no? porque tengo ganas también de descansar no sé si mañana me voy a tomar el día libre con tantos haters a los que hay que machacar eh, no creo que vaya a poder tener tiempo pero bueno en fin espero que os guste este juego el brain memory y por supuesto que os compréis el nuevo brain memory cuando esté o cuando lo tengáis posible de poder compraroslo, pues lo compráis. Hasta la próxima en otro gameplay de Toxic Game Channel. Hasta la próxima, amigos. Con ustedes, Toxic Gamer.